Buenos días y champán que talán. Vamos a hablar de las elecciones. Estamos hasta la puta polla de las elecciones. De más. Y, además, de todos nosotros también. Y para hablar de eso, tenemos aquí recién resucitado al camarada Companch. ¿Qué tal Compañx? Companis, como te conocen en España. Pues muy, muy bien, muy bien aquí. Muy bien aquí. Decir que estoy triste, ¿no? por este proceso que quieren crear, el señor Mas, porque en realidad se nos presenta como un mesías, se nos presenta como un Moisés de la tierra prometida del catalanismo y en realidad es el que siempre ha pactado con los guapos. No sé si recuerdas que el estatuto, él fue el que lo pactó con el gobierno central. O sea, el mismo que ha pactado, el mismo Butiflé que ha pactado, que ha vuelto a pactar con los de siempre, es el que nos va a llevar a la tierra prometida. Con su falo sagrado. Él lleva el falo sagrado y cree que él es la voz de Cataluña. ¿Quién ha creído Pues le diré, señor, que no. Que usted no es la voz de Cataluña, ni lo será nunca. Yo como catalán charnego, pero aparte le diré más. O sea... Y además... Le diré más. Mejor ser charnego y catalán tec, de verdad que ser un butiflé, un convergente, ¿eh? La a la casa, a la como amar san dinero ¿no? con empresas como Albertis. ¿eh? este hombre le preguntaban si cataluña es independiente que cambiara no dice nada porque no tiene nada que decir es todo mentira y entonces la verdad es que he decidido viendo la situación política pues me voy a refugiar a méxico de no creo que es la única manera de, de, de esta pena que llevo dentro no porque las banderas sondean pero en realidad, ¿de todo esto que ha creado el Mesías será real? ¿Qué cree usted? No convulgo. Yo era indepe, pero ahora que todos son indepes me he quitado. ¿Ya no? No me gustan las modas. Que conste que yo la bandera me late, ¿eh? sin ser un fanático. ¿eh? Pues eso, es, es, que estoy muy apenado y que me exilio al DF. Me exilio al DF porque no está el horno para bollos. ¿Por qué a, a México y no a Egipto o a Madagascar? O a bueno, porque tengo fijación por la cultura azteca y e teotihuacana. Siempre puedo volver a Teotihuacán a chupar las piedras. En definitiva, que los altas estimem. O la banderola. Amamos la tierra y toda la gente que existe ahí, puesta. Pero no comulgamos con esta raza de cabrones que roban y roban y roban. par parse carn doya. <risa> Que viene Buenos días. ¿Y Champagne Catalán? Parece que lo voy a hacer, pero no te rías. Buenos días. es que me embarto de tío. Eso ha sido muy bueno. La mejor que has dicho en toda la fiesta, historia. O sea. ¡Quizay,